Antes de empezar con el video, quiero decirte una cosa bastante clara Todas las maldiciones, todas las malas vibras, todo lo que caiga aquí Perdóname, yo no quiero quedarme tieso, yo no quiero dormir tieso y despertar así Modo eso no, entonces, este, yo te paso todo a ti, tú pasasela, a, a, a. pásala si no se embarazan, eh, pásala si no te embarazas Entonces, bueno, hombre, te la dejo, eh, bastante, bastante suerte con eso, yo a mí, yo, yo bloqueo, eh, bloqueo, bloqueo, bloqueo Si me pasaste algo, fum, te lo regreso, bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo flum, flum, flum, flum, flum, y ya está, eh, continuamos, continuamos Hola, cara de bola, que también andamos hoy en este video, vamos a estar hablando de varias, varias cositas bastante lamentables te voy a ser sincero, yo te iba a contar Por qué elegí hablar de estas cosas de miedo Todas estas cosas, pero hay un duende Al parecer, por mi casa, por mi cuarto Justamente ahora dijo ¿Va a criticarnos? Pues, tómala Y eso nos deja pensando, oye, las películas De terror de antes eran Pues daban miedo, eran una situación que tú decías Hostia, me voy a dormir, tío Y te ibas a dormir Pensando y esperando, rezando a Jesucristo Que no te llegue Ghost Rider O no sé cómo se llama, el de las garras, el de... Eh, que no se te pareciera la noche en tus sueños Y te dejara morir, ahí moribundo, desnudo eh, Con un dedillo en el fundillo Era algo bastante, bastante fuerte Y tú veías también en las películas Estas situaciones donde tú estabas En la regadera, ¿no? Con tu cuerpo de modelo Así, Y de repente, Bueno, tú veías eso en las películas de terror y te daba miedo, ¿eh? Te daba miedo porque es una situación que puede pasar: que estés bañándote, ¿no? Estés cantando la la le, la, la la la Y de repente llegue un fantasma, un demonio, un señor vestido de cochechumpe y te acuchille, ¿no? Normal, de entre todas las casas, de entre todas las personas, a ti. Pero bueno, mucho bla bla bla y poco. ¡Ah! Vamos a ver entonces la decadencia de los videos de terror, porque el día de ayer hice un videito eh, de terror allá con mi, en mi en mi Twitch, eh, sígueme, Twitch, eh. Entonces hice un directito allá de Twitch de cosas de terror y la verdad es que estuvo bastante decepcionante. Hubo gente que se asustó con los videos de. ¡Hostia! ¡Se mueve una cadena! Que salía la llorona en una escuela. Que la llorona gemía y de. ¡Ay, qué ricojíme, mami! Las cosas estaban bastante falsas, ángulos que no quedaban. Cositas que la verdad no, no, no, o sea como que... Bueno entonces ya no te lo voy a hacer más larga porque yo sé que te gusta dos Yo sé que te gustan dos tipos de cosas Una, la, los videos cortos donde tú empiezas y los largos que te comes ¿Ok? Entonces vamos a empezar Mira, lo que pasa es lo siguiente. ¿Te acuerdas que en tu escuela de niño te pasaba de que... Oye, ten cuidado, no vengas en la noche o no te quedes hasta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se murió una niña aquí. ¿O? Lo que pasa es que aquí hubo un cementerio antes de construir la escuela. Sí, claro, la típica en toda Latinoamérica que... Oye, ¿dónde construimos la escuela? ¿En el parque? ¿En el baldío? ¿O debajo del... Eh, por encima del cementerio? Mm. El cementerio suena bien, ¿eh? El, el cementerio... El cementerio como que da esa vibra, ¿eh? ¡Da, eh, eh. ¿A ti te dan ganas de estudiar en el cementerio o en el parque? En el cementerio, hombre, ¿por qué? Porque las almas, los espíritus te soplan la respuesta, claro ¿No te ha pasado que de repente estás en un examen ahí? <risa> y dices mm, ¡Oh, no! ¡No me la sé! ¡Ya reprobé! Y de repente ¡Es la sé! ¿Es la sé? Fum, sé de Cristo. ¡Ah! Y entonces sí, ¿eh? Sí, el fantasma. ¡Ah! ¡Desaparece! ¡Ah! Hombre, es que la verdad sí da miedo, ¿eh? La verdad sí da miedo, ¿eh? Que tú vas por ahí caminando en los pasillos y te encuentras un fantasma reprobado, enojado porque no pasó. Ni en esta vida, ni en la otra. No, ya, ahora en serio, lo que pasa aquí es que el fantasma. Al parecer es un fantasma que se puede cansar Es un fantasma que se puede cansar ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El fantasma se cansa porque siete veces mueve Esa cochinada, en vez de mover todo En vez de mover, tirar todo, hacer un despapalle No, no, rompe algo Tampoco, ¿qué hace? Mueve un casillero siete, ocho veces Se cansa, ¿y qué dice el fantasma? Bueno, uh, ya Este, gimnasio, gimnasio Eh, eh, gimnasio Se enoja, como que dice Bueno pues, oh, estoy mamadísimo Fum, abre abre una Fum, lo abre Tira los papeles como que oh, Y aparte, eh, tira uno de esos de no washing No washing, o sea, lo patea Pum, sale volando Y lo que hace es que va a unir a más fantasmas a su equipo, eh Sí, claro, porque ¿Quién, quién no quisiera tener más amigos fantasma. Posiblemente se sienta solo ¿eh? Posiblemente se sienta solo Y lo que está haciendo es que cuando un niño pase al día siguiente Porque se ve que es de noche Entonces un niño pasa corriendo ¡ah! Se parte la cabeza, ¿no? O sea, pff, hay que uh, y eso. Y lo que hace es que, oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bienvenido. A ver, ya hablando en serio, lo que pasa aquí es que como en Hollywood, como en TikTok, como en YouTube, como en cualquier plataforma donde se pueda editar un video, lo que hicieron aquí fue usar un traje verde. Pero bueno, este video es completamente falso. Continuemos, por favor. Babar... <tose> En serio hace falta que comente lo que acaba de pasar En serio A ver, bueno, este video es bastante... La verdad, eh. O sea, hasta aquí huele el... el... No, sí, ya en serio, el video es bastante... Porque eh, simplemente es una señora que se cayó, ¿no? Claro, el fantasma es tan vengativo Que va a tirar a una señora en vez de la otra En vez de a todo el mundo, en vez de hacer un despapalle No, no, no, voy a tirar a la señora ¡Pum! Ajá, ajá, se cayó, ajá, se cayó ajá, ajá, ajá, ajá. No, no, oye, no, no Señora, oiga, hay bastantes problemas que pueden Que tienen que ver con ese tipo de cosas Me ha pasado, me ha pasado A veces no desayunas, ¿no? Como los honores a la bandera Que estás, mexicano mexicanos, grito de Uuuh. Igualito, igualito, eh igualito Tú puedes estar tranquilamente haciendo una cosa Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La señora dice, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Señora, yo le digo qué pasó. Lo que pasó es que usted se cayó, ¿eh? Se cayó porque estaba sin comer, estaba sin hacer unas cositas. Posiblemente estaba muy agotada, es completamente normal, pero no tiene que ser un escándalo, señora. No tiene que ser un escándalo, no tiene por qué ser un fantasma, no tiene por qué ser Belcebú. Tampoco es que, claro, Jesucristo esté ahí agarrándole la mano, no, no. Todo el tiempo Jesucristo no puede agarrar la mano a todo el mundo porque, claro, se cansa, hombre. Estaría mamadísimo si estuviera agarrándole la mano a cada señora que un fantasma encuentra, ¿no? Porque, claro, los fantasmas se enganchan con las señoras Pero con los demás, no ¿Ah? No, no Tal vez tú me digas, oye bro, este es de verdad. El animal puede ver más allá del confín, espacio, tiempo, el mundo, terreno social y demás cosas, ¿no? Claro, yo te diría, este video es completamente verdad, eh. Se nota, se nota la agua de ¿eh? el animal está asustado. Lo que pasa aquí, mi brother, es que puede ser igual de falso. Pero un animal ve las cosas distintas a nosotros. No, no. Lo que pasa aquí, lo que está pasando justamente aquí. Es que al animal, tú le enseñaste algo que le da mucho miedo Puede pasar, hay veces que a los animales les da miedo un peluche, una manta, un olor, una comida, lo que sea Entonces al animal pues está asustado y se esconde Porque claramente pudimos ver cómo el animal retrocede mirando hacia ti No retrocede mirando arriba, no retrocede así de No, el animal te mira, el animal dice Hostia, tiene algo ahí en la mano y se, y se esconde, se esconde en la cama mirando hacia ti Ese animal te delata amigo, ese animal te delata Muy curioso, muy curioso, ¿eh? Muy, muy... Qué casualidad de la vida, ¿no? Aquí en la vida es pura casualidad y en este caso un fantasma, pues, también es súper casual. A ver, mira, te voy a ser completamente honesto. Este en el directo yo lo vi y me pareció bastante curioso. Al principio me costó bastante, pues, entender cómo estuvo todo ese rollo, ¿no? De, oh, Dios mío, se mueven en la lata. ¡Uh! Pero ya viendo bien, eh, me pareció bastante sencillo deducirlo. Como podemos ver, en el lado izquierdo tiene un muro que le tapa, un muro, una columna, la chimenea, lo que quieras, que le está tapando allí, justamente. Y al lado derecho tiene otra caja, y más adelante tiene otras cajas. Y como podemos ver, el señor... Hace cierta seña, como que, ay, ya llegué, ay, no estoy haciendo nada con las manos, porque claramente dejó la cámara a propósito, dejó la cámara ahí como que, uy, uy, la cámara, uy, que no vea uy, que no, uy, que no, no, no, que no se ve, no, no se ve, no se ve, ay, es que fue pura casualidad, bro, fue pura casualidad, eh, pura casualidad, también, no se vio el espejo donde yo tenía la cosa para asustar a mi perro, pero, pura casualidad, bro, pura casualidad, eh, eh, sí, sí, claro, bueno, otra vez, hablando en serio, lo que pasa aquí es que el tipo puso la cámara en ese ángulo donde... Se supone que se tiene que ver todo, como que él no está haciendo nada, ¿eh? no, no, no le estoy moviendo porque hay otra persona viviendo con él. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, justamente ahora el tipo se fue al otro lado sin hacer absolutamente nada con esas manos. ¿Cuál es la razón por la cual dejas la cámara en un sitio donde no se va a ver lo que esté pasando de ese lado? de justamente es de ese lado donde pasa la, la acción por así decirlo, ¿no? hay ay Dios mío, se mueve, uy, uy, uy, qué, qué, qué miedo, qué miedo, ¿eh? Justamente tú haces cierta mmm... Cierta acción que como una señal para que la persona que esté del otro lado Que no se ve en la cámara porque el ángulo no favorece Donde si tú lo hubieras puesto un poquito más adelante la caja de enfrente, las cajas de enfrente O te lo hubieras llevado contigo porque ya lo hiciste una vez Y no hiciste nada con esas manos en esta segunda Que fuiste a revisar Entonces pues sí parece bastante curioso, ¿no? Bastante eh, mágico que tú te acerques y digas ¡Hostia! ¡Se movió todo! ¡Uh! ¡Qué miedo! Y sales corriendo así como que ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora vemos que esto tiene más sentido justamente ahora Y ya está. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Tú sales de la cámara, tú sales donde ya no se puede ver. Tú, la persona que es tu cómplice pasa por un lado y de repente, hola, qué miedo, se cae algo. Hola, hola, se ve algo. Hola, hola, hola. Amigo, amigo, por favor, por favor, más creatividad, más creatividad, por favor y gracias, ¿eh? No sé qué ladro, hombre, no, no sé qué ladro, la verdad. Pero bueno, cara de bola, muchísimas gracias por ver el video Ojalá te haya gustado, ojalá te hayas divertido Ojalá te haya sacado una sonrisa Porque la verdad es lo, lo máximo que siento Que haya sacado esta cochinada Porque te lo juro que miedo, miedo, miedo Así como que ¡Ah! No, no, eh No, no, no, yo de aquí voy a dormir a gusto Voy a dormir muy a gusto Y más porque ya te pasé las las vibras, eh yo ¡Fum! Ya, ya, yo soy libre, ¿eh? yo soy libre, te saqué, te saqué hasta con mi éxito allá. las malas vibras que me mandaron que tenía son todas tuyas, baby. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Ah? Bloqueo. Pero bueno, que rebola bola hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias por ver el video. Nada más que decir, no te mueras, que no te muerdan las patas. Cuidado, ¿eh? Cuidado que vuelan a tu Frutti y tú sabes que las patas olor a Tutti y son bastante andojables, ¿eh? <ríe> Pero bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós.